...se comprometió Cristina Pérez... ¡Ay, ah, qué suerte! Petri, se llama Marín. él... Petri, Jorge. Jorge... Luis Petri... Luis, Luis, Luis. Luis. Petri... Eh, eligieron Mendoza porque desde allá... Eh, ...vino la familia de ella de Tucumán... ...fue eh, viajar a un lugar espectacular... ...dice que es más que un compromiso... ...y menos que un casamiento, dijo ella... ¡Ay! ¡Ay! ¡Más que un compromiso, ¿tienen? menos que un... Sí. No están viendo nada a, a fondo... ...tienen de, claro que... ¿Cómo? van a terminar el resto de su vida juntos. Ay, no saben, saben de qué esto? forma. No. No sé si bueno, qué no sé es yo. Yo, por ejemplo, también lo tengo claro eso con mi nota. Oh, Pero no, no, sé si no, ta... no... no sé si está bien que lo diga. No, eh, no sé qué? de qué forma. Por ahí... el. No sé, no importa. Deje. A ver... Asegura, bueno, hagamos una cosa. Si Vemos no... la nota y lo analizamos. ¿Sí? A ver... <risa> Cristina, contámelo todo acerca del compromiso. La verdad estoy muy feliz. Se gente, ¿Te ve? muy feliz. Mira, el anellito acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo pidió? Y acá tengo la, la L de Luis. Empezamos por Nosotros empezamos con este <ríe> El primer paso fue este tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje. Y cuando nos tatuamos, ya dije, esto va en serio. Tiene el corazón de paz, de mucha paz. Siempre, acuerdo? El del <risa> Un aplauso, El día después de su cumpleaños estábamos cenando, festejando juntos su cumpleaños sobre el 2 de abril, y se me arrodilló al lado de la mesa y yo no podía creer, eh, pero no porque no podía creer lo que me proponía, sino porque me parecía súper fuerte y armamos... Esto que pasó el sábado, eh, de manera entrañable, porque yo hice venir a mi familia de Tucumán, vino la familia de Luis, elegimos un lugarcito en la cordillera que nos pareció simbólico. ¿Casamiento para cuándo? Bueno, el otro día me preguntaban en el canal, pero che, tenías el ramo, ¿fue un compromiso fue algo más? Y le digo yo, la verdad que fue más que un compromiso... Y un poco menos que un casamiento, porque sí fue, nosotros nos prometimos amor para toda la vida. Lo que no tuvo fue la burocracia del casamiento. la quieren tener? Y yo creo que si eso se da, que sentimos que lo necesitamos como un próximo paso, lo vamos a hacer. Pero vamos a dejar que, que esto vaya teniendo sus tiempos. Martín Fierro es el tema. Ustedes son una fija, obviamente, ya lo saben. Van a estar ahí, ternados, con probabilidades de ganar. Ahora, si te ofrecen conducir, ¿Conduciría los Martín Fierro? Si me ofrecen conducir, conduciría, por supuesto, con, con mucho, con el honor de hacerlo. Pero todavía no, no existió más que el rumor que apareció en algunos medios. Realmente no hay nada de eso en los hechos. Bien. ¿Con tu coequiper te gustaría hacerlo? ¿O decís, no, preferiría con otro para hacer un cambio? No, con Rodolfo jugamos de memoria. Qué piel que tiene Cristina Sí, la verdad que sí, ah, sí es. Una divina, divina. entonces, Armando, entonces Este compromiso así Para siempre Para siempre Para siempre Pero no quiere pasar por la iglesia Por ahora Está bien ¿No ¿Eh? qué va a pasar? Creo ¿Eh? que, de, de... ¿Vos decís que sí? Me parece que sí ¿Sí? ¿sí? Yo la veo muy enamorada a los dos, a él también, pero sí. no lo conozco también. Y se conocieron por el teléfono. ¿Cómo? Porque ¿Cómo? Ella, ella, él era diputado, ella sí. hace una entrevista telefónica y ella dijo qué prosa que tiene este hombre. ¿Qué a prosa? De ella le dijo bueno, va a enamorarse. <risas> Estoy Estoy <Proses>. enamorarse <risas> por la voz. Sí. <risas> es todo. A ella todo <risas> le gusta mucho la intelectualidad. Claro. Que sí, está, que está muy no. preparada y le gusta no. siempre tener un intercambio. Me parece que primero de un hombre le gusta admirarlo. Y bueno, se metió, pero hasta el Martín Fierro, creo que.